Estilócrata, bienvenido a este canal de urbanidad, moda, cuidado personal y salud. Tanto las verduras como las frutas son extraordinarias para la salud. Hay una teoría llamada de las asignaturas, que plantea que las plantas, animales y minerales llevan impresos en sí mismo algunos signos que nos permiten conocer e implementar sus cualidades terapéuticas. Hoy en Estilocracia, te decimos 5 alimentos que se parecen a partes de tu cuerpo y te dan una pista de para qué sirven. No olvides darle like. 1. Nuez La nuez es una fuente primordial de ácidos grasos omega-3. Con un solo puñado, brinda al cuerpo todo el omega que necesitas en un día entero. Uno de los grandes beneficios es que ayuda a mejorar las funciones cerebrales, el aprendizaje, Memoria y previene la demencia y el Alzheimer. Te preguntarás por el parecido: si mejora la función cerebral? Sí, es a la textura del cerebro. 2. Zanahorias. Es increíble cómo la zanahoria se parece a la córnea, el iris y la retina de nuestros ojos. Efectivamente, esta verdura es rica en nutrientes de beta caroteno, luteína y zeaxantina que ayudan a proteger la vista del daño causado por el envejecimiento y el medio ambiente. Además, previene las cataratas. 3. Tomate Los tomates tienen un parecido asombroso a la estructura del corazón. Además, rico en un nutriente llamado licopeno, que ayuda a reducir la inflamación y el colesterol malo. También reduce la probabilidad de generar una enfermedad cardíaca. 4. Aceitunas las aceitunas son ricas en antioxidantes como los fenoles y la vitamina E. Estos ayudan a mejorar la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, y a reducir la probabilidad de contraer diferentes tipos de cáncer en los ovarios y testículos. Está además decir a qué se parecen. 5. Nuez de Brasil. La nuez de Brasil es una fuente esencial de selenio. Al igual que la nuez, Brinda al cuerpo la cantidad diaria necesaria de selenio. Además, ayuda a prevenir el cáncer de próstata y retrasar su crecimiento. Amigo estilócrata, estos son cinco de los alimentos comparecidos a nuestro cuerpo y que traen grandes beneficios a aquellas partes en que tienen similitud. Dinos qué piensas y cuáles más alimentos les encuentras parecido a tu cuerpo. Manténganse saludables. Hasta la próxima.